saludos cordiales prislines de todo el mundo eh, os está hablando luis en directo como siempre eh, antes de nada estamos en la cafetería la lumbre que les he prometido que lo iba a mencionar es una cafetería librería encantadora para el que le guste leer estar tranquilo es en madrid en la calle granada 48 hoy vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo en cataluña que como sabéis es una parte de españa contamos aquí con el magistrado don jesús villegas que nos va a aclarar toda la parte jurídica quiero decirlo que vamos a hablar con cariño hacia Cataluña vale yo tengo mucha familia en Cataluña les quiero mucho queremos mandar un mensaje positivo y, y yo personalmente bueno aquí cada uno da su opinión yo voy a dar mi opinión en función de lo que veo en la calle y también la, lo que he leído que luego al final del vídeo os digo la bibliografía eh, Vamos a hablar, yo hablaré del señor un tal Soros, que por lo visto he leído que es un señor que está tra influenciando en distintas sociedades en el mundo. Eh, especulo con la Libra, está detrás de, lo de los chalecos amarillos, está en Argentina y ahora por lo visto está aquí desestabilizando España por lo que he leído. No es que tenga pruebas, pero me he leído algunos libros, luego os dejo la bibliografía el magistrado don jesús nos va a hablar un poquito sobre la sentencia que ha salido ahora sobre el juicio del proceso a unos políticos en cataluña para el que lo vea afuera, que les han juzgado y ha salido una sentencia y a raíz de esa sentencia ahora en barcelona hay mucho follo y es una pena porque nos daña la imagen y yo sé que muchos de vosotros seguidores estáis en españa pero hay otros seguidores que quieren venir a españa a trabajar a cultivar su vida y claro en estas cosas pues digo vamos a aclarárselo e insisto mi opinión sobre los catalanes es muy positiva siempre es gente muy trabajadora es una zona de españa muy rica muy próspera y yo creo mi opinión es que les están les han manipulado vía televisión vía educación Pero insisto es mi opinión bueno yo voy a dar paso a don jesús y, y le pregunto, pues eso, directamente, don Jesús, ¿qué está ocurriendo en Cataluña? Bueno, antes de nada, muchas gracias, José Luis. Nada. Y saludo a todos los triflines, que sé que tienes una audiencia creciente, cada vez más sí. mayor. Sí, bueno, sí, gracias. Gracias a tu trabajo y a tu esfuerzo. Y en realidad, yo creo que, como tú has dicho muy bien, tenemos que partir de la base de que, en realidad, en Cataluña, ahora mismo, lo que está pasando es algo grave, pero que no debe hacer que la imagen que tenemos de los catalanes, que es excelente, resulte dañada o que sea una excusa para unas críticas irracionales. Eh, yo creo que si estamos orgullosos de ser españoles en muy buena medida es porque Cataluña es una parte de España. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y a mí me gustaría explicar a la audiencia, que no es experta en temas jurídicos. Y lo que ha ocurrido ahora es sencillamente que se ha dictado una sentencia, una resolución de los tribunales, donde se ha condenado a unos políticos por un delito de sedición. En realidad esto ocurre en España con otros delitos, continuamente los tribunales dictan miles y miles de sentencias donde diversos delincuentes son condenados. A estos señores se los ha condenado. No por ser políticos, no por pedir la independencia de Cataluña, sino simplemente por cometer delitos, por ejecutar actos criminales. Y ese acto criminal es que han intentado declarar la independencia de una parte de España, del territorio nacional, lo cual es lo que se denomina en otros países como un delito de alta traición. Evidentemente eso tiene que ser castigado. Si luego después de rebelión o si luego después de sedición son unas discusiones jurídicas de una naturaleza muy técnica que son interesantes pero que hasta cierto punto pasan a un segundo plano. Las ver menos importantes. ¿no? Claro. Yo no las ver menos importantes. Es una discusión sobre el concepto de violencia y sobre en qué medida fue instrumental para el logro de sus fines. A mí me gustaría que la audiencia considerase el hecho de que cuando estamos en la materia de derecho penal es muy difícil probar las cosas no siempre todo está tan claro los hechos son confusos, es necesario hacer una investigación hay muchas pruebas, muchos testigos y hay un principio en derecho que se llama indubio pro reo es una frase latina y qué significa que cuando haya alguna duda acerca de los hechos siempre, siempre tenemos que elegir lo que sea más beneficioso para los acusados. O sea, que en caso de duda, lo más a favor favorable. del reo, ¿no? Para traducirlos a los que no sepan latín, yo es que estudié un poquito el latín, eh, pero sí. no sé casi nada. En la duda a favor del reo, entonces algunos pensaban, ¿por qué no han optado por la condena más dura que sería la de rebelión? Pues es muy sencillo, además de consideraciones técnicas sobre la calificación de los hechos, es que cualquier incertidumbre, cualquier duda que tengamos, siempre ha de resolverse a favor del reo. y lo que ha ocurrido que a raíz de esa sentencia que les han condenado pero como dice don jesús solo ha sido por sedición que es menos grave que la rebelión que la rebelión implica más violencia bueno eres el experto no lo voy a decir yo pues les han condenado pero digamos más suave pero es lógico por lo que dice don jesús claro o sea, en caso de duda a favor del rey bueno pues a raíz de esa sentencia para que no lo sepa ahora en barcelona están quemando contenedores está y es una pena porque es una ciudad hermosísima y, y la gente pues quiere trabajar quiere normal pero está saliendo en los medios de comunicación unas cosas que por lo visto hay violencia y tal yo preparando esta entrevista me, me he informado me he leído un libro y me he quedado un poco asustado yo lo diré al final la bibliografía pero pero que, que me he quedado que por lo visto vamos es que no sé si deciroslo, es mi opinión hay un tal soros el que quiera que lo investigue por internet que va por el mundo desestabilizando sociedades tiene hasta una hoja de ruta para hacerlo por cierto el que nos ve en directo ahora en el canal puede podéis hacer preguntas vale y se las transmitimos a don jesús aprovechando su presencia aquí pues como digo hay un señor que por lo visto se hizo muy rico especulando es mucho dinero especulando con la libra inglesa pues que por lo visto está detrás de los chalecos amarillos por lo visto está de extra, de, de, que hay en Argentina y por lo visto ahora está metido con el tema de Cataluña y por lo visto tiene hasta un plan de acción. Eso insisto, yo lo he sacado leyéndome algún libro y, y me he quedado asustado, pero es que, creo que todo lo que ha que todo lo que está en el plan de acción coincide con lo que está pasando en Cataluña. Yo tengo aquí algunas cosas, eh, por lo visto este señor pretende proyectar un imagen de observador alterar el fenómeno socialmente en su beneficio. Luego, si lo consigo o no, lo estoy leyendo directo del libro que me he leído, al final os digo la biografía, quien lo ha hecho, pues en ese caso ya es otra historia. Hay una ingeniería social, ¿eh? Soros dibuja como un escenario dicotómico de buenos y más. Pienso en mi familia catalana, catalana, buena gente, gente trabaja como la mayoría de los catalanes, pero oye, les han metido que el resto de España, mala, mala, mala, y no ven más. Por lo visto, este señor financia al tal Soros 100, con cientos de dólares al año, eh, eh, financia medios de comunicación aquí en Europa. Eh, por lo visto, también en los partidos políticos mete gente. De todas formas, pues, el Luis, si me permite. Sí, sí, don Jesús. Yo pues, lo veo Soros, que Soros, sí, no, es mi opinión. Sí, no sí, claro, Soros. Yo hasta cierto punto lo veo anecdótico. Yo desconozco cuál es el alcance de este señor, no leo el libro. Pero no podemos perdernos en las anécdotas. Aquí lo grave es que hay un movimiento coordinado y organizado dentro de Cataluña para desestabilizar el Estado. Nos resulta especialmente preocupante el movimiento que denominan tsunami democrático. Por los medios de comunicación digitales, de una aplicación que se llama Telegram y de un dispositivo específico que se utilizó también en Hong Kong, están movilizando a la gente para realizar actos coordinados de espantalismo. Perdón, Jesús. Telegram malo, es un medio de comunicación como WhatsApp. eso Mira, yo este libro me lo he leído antes de que pasara esto ahora mismo en Barcelona, que está pasando ahora a mí y en el manual de acción viene, en el manual de acción que emplean distintos fases, el hostigamiento mental, entre comillas, tema que abordará con profusión en las siguientes páginas, se va transformando en una realidad violenta. Se disfrazan de no violentos, siguiendo un manual, dice, Soros no duda en... Naciones, arrebatarles su discurso nacional, hacerles perder fuerza y dividir. Lo dijo Julio César. Usted es un gran estudio de los romanos, a mí me consta un Jesús. Julio César dice: dice divide y vencerás. Yo ya ha anunciado varias veces, como ha hecho siempre, que a conseguir algo, Europa esté al borde del colapso. Para lograr la profecía autocumplida, qué mejor que fragmentar países, hacerles perder su fuerza, dar su narrativa nacional y levantar el pueblo en contra de sus gobiernos una táctica inteligente para lograr sus objetivos yo me leo este libro y luego veo lo que ahora está pasando en cataluña y digo mira no sé lo que habrá hecho en argentina no sé lo que habrá hecho en francia con los chalecos amarillos no sé también lo que hace en áfrica no sé de dónde saca tanto dinero pero vamos es que venga aquí a españa a hacerlo me, me dejó vamos este siniestro personaje sigo leyendo del libro quiebra sociedades ha admitido siempre públicamente su apoyo y financiación a estos movimientos de tipo revolucionario. Forma parte de su estrategia e imagen de liberar de pueblos sometidos, cuyas sociedades pretende abrir. Don Jesús, yo he ido a Cataluña, vida de pequeño, hace como 10 años que no, no voy por ahí, pero mis abuelos estaban allí y tal, y una sociedad libre y democrática como es Madrid o como es Sevilla. Yo es mi opinión. Perdonadme, Prislin, es que esté tan serio y tan enfadado No, bueno, es que los hechos en realidad son muy graves. dónde quería ir a parar. Es que vemos quemar contenedores, vemos calles, y a algunos les parece como si esto fuese un ejercicio democrático. En realidad, esos son unos actos muy graves. son delitos. Son conductas criminales que, por lo tanto, hay que castigar. El hecho de organizar a la gente a través de una aplicación de Telegram o de cualquier... Sí, otro, para comunicarse que claro, no se puede interceptar. Exacto es Pero el hecho de organizarlo Para buscar una diferencia desestabilizar la sociedad Y ejecutar acciones coordinadas Eso recuerda a la Cale Borroca Y a mí me gustaría poner sobre la mesa Que esos son actos divertidos Hay una serie de chavales ahora Que lo ven como algo excitante Algo bonito, como una forma de pasar el fin de semana Como una aventura, como si fuese en un parque temático Y de lo que no se dan cuenta están hablando con fuego Fíjese que estos están utilizando la violencia de una manera directa e instrumental. En el caso de los políticos que han sido condenados en la sentencia, que parte de un supuesto jurídico diferente, le han caído hasta 13 años de prisión. Y, han estado, y están en este momento en prisión, ¿no? Aunque... Quiero decir muy fuerte, ellos utilizan la violencia... El salvajismo, la barbarie... ...van al margen de la ley... ...pero el Estado de Derecho es fuerte... ...responde con el ordenamiento jurídico... ...con la justicia y con la mesura... ...y lo hace de una manera contundente... ...creo que lo hemos dicho en alguna ocasión... ...la imagen de la justicia... ...es la de una diosa... ...que tiene una balanza en la mano... ...pero en la otra, una espada... ...y la espada significa... ...contundencia y que todo el peso de la ley... ...se aplica sin contemplaciones... Por supuesto, con respeto a las garantías. Por supuesto, con principios, como hemos dicho, del indubio pro reo. Pero mandando 13 o 10 años a prisión a alguien, si... Que es mucho tiempo. Es representante es de esa justicia, porque claro. usted es un magistrado en ejercicio en estos momentos. Es mucho tiempo. Entonces, lo que yo quiero insistir es que estos actos que estamos viviendo ahora mismo no son ejercicios no son formas naturales de manifestarse la libertad de expresión ni mucho menos juegos de adolescentes de fin de semana se están jugando muchos años a la sombra estoy totalmente de acuerdo con usted don jesús y yo estoy un poco tan así tan serio y tan enfadado porque estoy que, preparando esta entrevista me he leído este libro que luego os digo la bibliografía he mirado por otras fuentes y nadie se atreve a decirlo porque por lo y está financiando medios de comunicación en europa todos los años hace un reparto a todos los medios y qué pasaba chavales como dice don jesús lo que ven les han formado en una ideología no saben más con respeto hacia ellos vale pero pero son chavales son pero luego se están metiendo en un conflicto que luego la justicia es, es contundente y los que materialmente están haciendo esto pues eso son unos chavales allí en barcelona y bueno, pues, si son inocentes o culpables bueno, lo la ley esto es la, es la mismo quemando coches, cortando carreteras, atacando a la policía. No son inocentes, son culpables. De delitos claro. muy graves. Y voy a decir una cosa. El Estado español ha demostrado que no va de broma. No, está claro. Todo el peso de la ley les puede caer encima. pueden. Se quedan, hacen una cita, una quedada, cuatro chavales, toman unas copas, creen que van a pasar muy bien el de semana y lo que pueden estar es hipotecando su futuro en la cárcel. Un Estado del derecho, impere es un estado donde se aplique la ley y esto que está pasando es de una gravedad excepcional y va a ser castigado con toda la rotundidad de nuestro ordenamiento jurídico. Pues esos chavales si lo está viendo alguno, que tome nota porque se están metiendo en un follón y según mi opinión quien está detrás, le da igual le da igual vuestro asunto le da igual todo, él tiene otros objetivos, vale es, insisto, mi opinión eh, yo Prisliners, ¿qué os quiero decir, España es un sitio, yo soy español, Don Jesús es español, vivimos aquí, se vive de maravilla es una pena que ahora los que están en Barcelona estén sufriendo y en, y en el resto de Cataluña tampoco, estas no sé cómo llamarle, trifulcas o que se están subiendo de tono, pero es que insisto, yo personalmente y en mi opinión insisto, eh, estoy convencido que hay una mano detrás y yo le pongo nombre, George Soros. El que quiera, pues que lo investigue y lo vea. Y el que no, pues no pasa nada, yo he dado mi opinión. De todas formas, José Luis, mira, si queremos echar una mirada al ámbito internacional, a mí lo que me preocupa no es tanto un personaje como este mm. u otro, que como yo te digo, claro. no lo conozco y no me puedo sí, pronunciar sí, eso sobre es lo que particular. Yo lo digo particularmente. Claro. No, o sea. A mí lo que me preocupa es la opinión pública internacional. Y es cierto que los dirigentes independentistas catalanes están jugando a un juego muy peligroso que puede ser muy perjudicial para España y es el de transmitir la idea de que en nuestro país no se respetan las libertades y los derechos humanos. La idea que se quiere comunicar a la opinión pública internacional es la de que España todavía permanece anclada en el franquismo y de que, aunque formalmente seamos una democracia liberal y europea, en el fondo, materialmente, aquí sigue todavía el espíritu franquista ordenando nuestra sociedad y también quieren transmitir la idea de que la inquisición fíjate remontándonos cientos de años atrás todavía es la que inspira nuestro procedimiento judicial cosa que es falsa pero si tenés la prensa internacional la idea es hablar de una claro, inquisición neofranquista que no es así Es de verdad mira yo vivo al lado de bueno es que os lo, os lo aseguro que no es aquí pero es, es lo que me preocupa, porque por lo visto este señor está dando dinero a los medios de comunicación. Hay un plan de acción. Mira, nos están diciendo ahora en el chat que ya hay nueve detenidos en Cataluña. No sé, no sigo exactamente, porque yo es que ya no me fío de las Mira, televisiones. Usted, esos detenidos A esos detenidos se les tomará declaración en comisaría, se les hará con un abogado, se les pasará al juez y se decidirá con arreglo a la ley. Un mensaje que tenemos que transmitir y que tenemos que dejar bien claro. Es que en España la justicia penal es ejemplar. El nivel de garantías de respeto a los derechos humanos, de protección del Estoy delincuente, medial, es altísimo, altísimo. Sí, sí. Mira, yo lo no no sé digo si, como ciudadano. Sí, sí. Te lo dice como yo magistrado. Yo no sé si te lo he contado. Yo lo sé. Yo, lo, lo confirmo. No, ¿eh? claro. Yo os digo lo que yo siento. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve trabajando en los soldados británicos. Y, y la verdad es que puedo decir que un ciudadano español está mucho más protegido ante la justicia en España que en el Reino Unido. Nosotros tenemos muchos más derechos. Y a veces a la gente eso le irrita porque dice, los delincuentes entran por una puerta no, y salen por pero otra. Usted ha dicho, Siempre los están protegiendo. Claro, pero es que esas garantías nos protegen a ti claro, y a mí a mañana y a nuestros hijos. Si a mí mañana me detiene alguien... Y yo voy a comisaría. Yo no quiero que me den una paliza. No. Yo no quiero que me intimiden. Yo no quiero que me fuercen una confesión. Y España, España en el ranking internacional y la comparación de las naciones democráticas, es una de las que tiene las garantías procesales y judiciales mayores. Y aunque a algunos eso le moleste, yo es creo que, que nosotros así, tenemos es que estar muy orgulloso es, es. yo lo estoy o sea, de la justicia española que de neo y la democracia franquista, española de no. pero es que ese, ese es sí. el mensaje claro, ese es el mensaje y a mí lo que me resulta verdaderamente inquietante es que ese mensaje pueda estar calando en la opinión pública internacional si leemos la prensa internacional la prensa francesa la prensa alemana la prensa están por ahí no don jesús hay es que hay yo no le siga simpatías no, claro hay ciertas simpatías fíjese lo que encaja un poco con lo que estoy diciendo sí. es que este señor reparte todos los años a medios de comunicación de Europa, de España y de, y de toda Europa, y no sé si del resto del mundo, eso ya no me consta, un dinero. No sé para qué, pero me encaja. Vale, yo lo que veo es que pretenden crear una narrativa, un discurso, un relato que puede ser muy dañino dani para España. La idea dice: Escrito en Cataluña. Cosa no que es, es falsa no había ningún conflicto pero desde el punto de vista de esta prensa, oh, claro. de esta opinión jurídica que, que van creando, mal, que van creando, dice hay un conflicto en Cataluña, hay dos bandos, en realidad Falso. no sabemos quién lleva la razón, hay violencia y como todos somos resolvamos resolvámoslo mediante un referéndum y que hable el pueblo, ese es el mensaje que ellos nos bueno, claro Pues Luis y es mensaje yo. Que Extranjero y he estado hablando con magistrados y con profesionales de otros países, muy difícil de combatir porque a la postre te terminan preguntando si España es un país demócrata, ¿por qué no deja hablar al pueblo y por qué no le permite a los cargos? Se lo digo yo desde mi punto de vista. Pues mire, yo vivo por ejemplo en, en un pueblo de la Sierra de Madrid y es como si yo mañana hago un referéndum en ese pueblo para independizarme de España. El referéndum tendría que ser de toda España, no solo del pueblo en el que yo vivo ese es el motivo de fondo Ahí el, está la esto, claro estos les han metido no es que el referéndum lo tenéis que hacer solo vosotros no lo hacemos toda españa y veréis cómo sale que pero es que ellos los pobres les han estado adoctrinando años y años tanto en la televisión como en las escuelas ¿eh? han tenido unos políticos corruptos que todos lo sabemos lo del 3% insisto es mi opinión no es la de don jesús y y eso es lo que ha pasado y luego ya a mí me consta que este señor soros Luego por lo visto visita a nuestro presidente de gobierno, ya por lo menos en dos ocasiones. Investigarlo, Prisliner, y eso ya me mosquea mucho, porque he leído que es que va como a las dos bandas, crea el conflicto y a río revuelto ganancia de pescadores. No sé qué porque eso. Pero vamos, estoy convencido que estos que se están manifestando y que están armando al vía lo único que están haciendo es un daño reputacional y de imagen tanto para Cataluña, para Barcelona, como para toda España. Y este canal lo siguen muchas personas que sueñan con venir a vivir a España, a trabajar, a ser honradas, a aportar, a emprender, claro, en estas cosas. Yo por eso he invitado a Don Jesús para que nos dé su visión jurídica y yo os doy mi opinión, que de verdad me he quedado, eh, os lo digo ya, el, el libro que me he leído pues se bien. llama Soros Rompiendo España. Claro. Y no pongo enlace de afiliados ni nada, no lo hago para que leáis... O sea, el que quiera lo busque por su cuenta. Soros, rompiendo España e investigar. Díganme, sí, pues, los que quieran venir a España, quienes quieran rehacer su vida, prosperar en este país fantástico, que sepan que es un país donde la ley impera. Que sepan que aquí, aquí se puede trabajar y se puede desarrollar una vida muy buena, porque es un Estado de Derecho. Y esto que nosotros tenemos ahora en Cataluña es simplemente una provocación. Quieren que perdamos los nervios. No los vamos a perder, Quieren Jesús. que haya una reacción desproporcionada para generar mártires. Y lo único que hay es la aplicación de la ley a unos delincuentes que con todas las garantías serán condenados a la pena que les corresponda. Es una provocación. Es algo efímero de Derecho se sí, impondrá y, por supuesto, una banda de energúmenos de no van a romper el Estado español. No, España tiene es que claro. 500 años, España es un país que el mundo muchísimas cosas y cuatro energúmenos enloquecidos cuatro, ¿eh? cuatro. no van a quebrar nuestro país. Por mucho ruido que hagan, ¿verdad, don Jesús? ¿Y sabéis dónde está la garantía? ¿Dónde está la díselo, que eso díselo los prislines ahí. En la ley. En la ley. ¿No? En que el ordenamiento jurídico tiene que estar por encima de las bajas pasiones. En que el derecho funciona contra los delincuentes, no dejándose llevar por posiciones agresivas, sino con la frialdad y contundencia del derecho. Y os voy a decir una cosa, que nadie piense que esto es mano blanca. Trece años de inhabilitación, responsabilidad civil, cárcel. Son cosas gravísimas. No, yo no querría Pero pasar. ellos confían en que luego va a venir ahí una mano. No, no os preocupéis. Yo no querría pasar el campo No, yo tampoco. Ni un solo día. Y menos por, por, por esto. O sea, y estas por... personas están arriesgando su vida. Porque les condición. han altrinado, en mi opinión. Yo, para terminar, quiero transmitir un... de calma y de serenidad. Sí, sí. Pues, esto estoy... es una provocación. Es efímero. Estoy convencido. Solamente como garantía de futuro. La ley, el derecho y el orden jurídico. Y ese, es, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta y en eso estamos todos los españoles. Yo no, que esté tan excitado, pero es que me acabo de leer el libro para la entrevista en las últimas 24 horas. Porque íbamos a hacer este vídeo con don Jesús, me lo he leído y me he quedado, digo es que yo no sabía que había una mano, ¿vale? Soros rompiendo España, el que quiera profundizar. No os pongo, esto no es para que compréis el libro, es para que investiguéis el que quiera. Luego. Don Jesús, ustedes tienen un canal en YouTube, ¿verdad? Es el canal de la independencia judicial. Canal de la independencia judicial. Si interese profundizar en temas de judiciales de la independencia judicial aquí en España. Don Jesús tienen un canal muy bueno en YouTube que lo pueden visitar y tienen también una, una página web, la página de la plataforma cívica por la independencia judicial. Ahí tenemos colgados muchos documentos sobre este particular y a mí me gustaría terminar refiriendo a sí. uno muy interesante pasado sobre cómo quedaría la justicia en Cataluña si se produjera una declaración unilateral de independencia. Los jueces que están allí, los fiscales que están allí, los funcionarios judiciales, los secretarios, si mañana este cosa que no, no, va ocurrir, no va a ocurrir porque Eso españa es un, un estado es un democrático de locura exacto, pero si pero vamos a un supuesto si los delirios de estos por enajenados ejemplo, que, se son, cuatro, a que efecto, son cuatro o cinco y mañana consiguieran una desconexión unilateral de españa una ruptura por las bravas. ¿Qué pasaría con la justicia yo y qué pasaría con lo fiscal ¿verdad? Y qué pasaría con el, todo el juez el abogado el, el justiciable que va a los juzgados hoy está la bandera de españa mañana la bandera de una cataluña independiente cómo cambiaría eso cómo sería el día después nosotros hemos hecho un estudio que creo que es muy interesante y es un estudio jurídico pues mi enfoque mi enfoque don josé Luis, es siempre el mismo Jurídico. ¿Qué tiene que decir la ley? Porque ante tanta política, ante tanto periodismo. ante tanto ruido, ¿verdad? ante tanta ideología desbocada, la ley nos da un enfoque sereno. Si entráis en la página web de la plataforma, veréis un material muy interesante. Plataforma. Plataforma Cívica por la Independencia Judicial o en YouTube, Canal por la Independencia Judicial. Para los juristas que queráis profundizar. Ya habéis oído a Don Jesús. Pues nada, Trilines, muchas gracias. Ha sido un vídeo especial. Creía que venía, lo he hecho ahora cuando hemos podido. Mm, espero veros en el próximo vídeo. vale Os recuerdo una cafetería, librería, la que veis aquí al fondo, que nos han acogido para hacer la entrevista. Les he prometido que la mencionaba. Cafetería La Lumbre, en la calle Granada 48, para leer tranquilamente, tomarse un té, un café. Os la recomiendo. ¿Vale? nadie me paga por decirlo vale pero como agradecimiento lo digo igual le agradezco al magistrado don jesús villegas que, que es una excelente persona eh, que se haya prestado a darnos su opinión jurídica sobre el tema y muchísimas gracias muchísima suerte al canal Prisline, que estáis haciendo mucho y yo no cuesta nada para mí es un orgullo colaborar con vosotros de verdad que sí pues muchas gracias don jesús chao chao Prislines, hasta la próxima chao chao